Hay un dicho que dice de Santo Tomás, hasta no ver, no creer, pero parece que aquí no aplica, porque hay algo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años, en Venezuela hace ya más de 22 años, en Cuba ya hace más de 60 años, en Nicaragua, lo estamos viendo actualmente en Chile, en Perú, en Bolivia, vemos cosas que realmente son relevantes vemos inmigración, vemos eh, dictadura, vemos represión, vemos desaparecidos vemos acosados, vemos gente pidiendo asilo, otros escondiéndose y nosotros lo vemos como un acto cultural, entonces no sé a veces me queda, me cuestiona a mí el pensar de que la gente ve las cosas, nos avisan las cosas, se está anunciando las cosas pero la gente no cree cuesta trabajo que en pleno siglo XXI todavía la gente siga ideales y más que ideales a idealistas porque es que los idealistas con respecto a los ideales son dos cosas diferentes el ideal es algo por una causa que supuestamente se está luchando el idealista es el que convence a la gente para ese ideal pero lo más cómico es que ese idealista convence a la gente para ese ideal y cuando ya logra lo que él quiere Resulta ese, ese idealista no va con ese ideal, pero ya metió al pueblo en ese ideal. Entonces se retrasa 40, 50 años el país, pero la gente no lo entiende. Bueno, lo importante de todo esto es que eh, la gente de pronto reaccione a lo que está pasando y caso verículo lo vemos en Venezuela, cuando nos dicen que en Venezuela no hay guerrilla, que después le cambiaron el nombre que ya no son, ya no es guerrilla sino Tancol, o sea terroristas armados, narcotraficantes colombianos, por no aceptar de que es el L.N., que es la FARC los que viven allá en, en Venezuela, los que cobran la vacuna para entrar por las fronteras, y bueno ese es el, el, el problema que nosotros estamos viendo, y caso verículo lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, que se está armando la de troya lo vemos y no lo creemos nos hablan a grito entero y nos hacemos los sordos esto no es nuevo el ln y las fuerzas armadas nacionales bolivarianas en cabeza de vladimir padrino trabajan en conjunto van por la guerrilla venezolana el fbl y el fpln que quedó en medio de la disputa de poder entre maduro y diosdado cabello Oiga, es que son, son casuales. Cuesta trabajo creer que la pelea sea por un pueblo, que sea por, por los habitantes venezolanos, que sea por la tierra venezolana, pero desafortunadamente aquí la pelea es por rutas de narcotráfico, por territorio donde tienen las cocinas donde se procesa el alucinógeno, el, más exactamente la cocaína, y ahora las fuerzas Bolivarianas de Liberación, Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, están siendo atacadas por la misma revolución que juraron defender. Ojo, ustedes ya deben acordarse más o menos quiénes son ellos. Las guerrillas venezolanas, una que es Fuerzas Bolivarianas de Liberación y la otra Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, ambas con las insignias FBL y la otra FPLN, a principios de los años 90, tomó auge con la llegada al poder de Hugo Chávez. Es, esas tuvieron fuerza porque pues eran los que iban con la revolución y iban al lado de, de Hugo Chávez. Alias El Flaco, en ese entonces, arranca como el líder duro de esta organización, demostrando habilidad y se codeó con jerarcas de la revolución, los boliches, como lo llaman en sus áreas de influencia, aplicaron el secuestro y la extorsión. Gracias al uso de las armas. Ahora, no olvidemos que esas armas provenían también de la misma supuesta revolución bolivariana. O sea, más exactamente, del gobierno de Chávez. Es algo que la gente está... Asombrada ahorita por lo que está pasando Pero la pregunta que yo hago es ¿Por qué se asombran? Si eso lo hemos venido diciendo hace muchos años Y la gente no quiere creer Esto es interesante para analizarlo Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Le den like Activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios Gracias a ustedes seguimos aquí dando lata Y seguimos siendo los chismosos del paseo Recordemos que hace 20 años Hubo enfrentamientos muy fuertes con el LN en disputa por el territorio. Ahora, las FBL y las FPLN están siendo atacadas por la misma revolución que juraron defender y resultan un objetivo en la guerra interna entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Mire cómo es la cosa. O sea, aquí hay una pelea, ya ni siquiera, mire cómo es de, de casual, ya ni siquiera es la pelea de quién manda, si el LN o si manda el FBL y el FPLN, que ambas son guerrillas, ambos son terroristas, ambos son secuestradores, ambos son traficantes de, de drogas, pero la pelea es que resulta que en una manda Diosdado y en la otra manda Nicolás. ¿A usted, ¿Ustedes se acuerdan de eso que hablaban del cartel de los soles? Que habían dos cabezas principales, ahí están sus dos cabezas. Entonces ahorita resulta que el, el FBL y el FPLN, guerrillas venezolanas que juraron lealtad con la revolución bolivariana cuando estaba Chávez, ahora están siendo atacadas por el otro mando que es ya la colada de Maduro y Diosdado Cabello porque ya no les está resultando beneficioso. Ya le están dando el poder al LN y el LN está trabajando en conjunto con el ejército bolivariano en cabeza de Vladimir Padino. ¿Qué se puede sacar de ahí? Es una pregunta bastante inquieta. ¿no? Para el 2021, entre marzo y abril, ocurrió el enfrentamiento entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC. La posición en ese entonces de las FBL y el FPLN de alcaldes y diputados de esta organización a través de la CRBZ fue mediar. Tratando de minimizar el problema ante la opinión pública y encubriendo el desplazamiento de la población O sea, ellos trataron de tapar esa vaina para que no saliera la opinión pública y menos a la comunidad internacional Para que dijeran, aquí no ha pasado nada fueron, En ese entonces, fueron 16 militares venezolanos muertos en ese enfrentamiento, un número no determinado de mutilados, heridos y desaparecidos. Más aparte, 16 militares que fueron secuestrados, que fueron liberados días después cuando Vladimir tuvo que ceder territorio para su liberación. Ustedes recuerdan que Vladimir dijo, el ejército no se doblega, ya que fuimos por nuestros militares y lo sacamos. ¡Paja! Sin disparar un solo tiro fueron y rescataron a 16 militares ¿Sabe por qué pasó eso? Porque Vladimir tuvo que ser territorio venezolano para estos delincuentes Para que soltaran a esos 16 militares y todos comieran callados ¿Por qué digo todos comieran callados? Porque ante la comunidad internacional Vladimir quedó como un héroe Que sacó y que logró liberar los 16 militares Y la guerrilla quedaron también como unos grandes Porque ellos abarcaron terreno que, ya, que no tenían y que ahora es de ellos hasta el día de hoy la Fuerza Armada, el Ejecutivo Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, no dieron una sola explicación, no la han dado, una explicación convincente ante el país, no la han dado. El ministro de la Defensa General, Vladimir Padrino López, se limitó a prometer que eso no quedaría así. Sus famosas pruebas, tenemos pruebas, tenemos esto", cosas que nunca muestran, y aquí... Prometo que vamos a combatir eso, pero no dio respuesta a lo que ya había pasado y lo que en este momento sigue pasando. Ya finalizando el 2021, arrancó una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de la FARC. Se encadenó una serie de sangrientos hechos, mientras que la estrategia del régimen venezolano fue ocultar la versión oficial y bloquear cualquier flujo de información fue tratar de tapar el sol con un dedo. Era inocultable que el ELN recibía apoyo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las FAN. Con el argumento de que es una estrategia del presidente Iván, supuestamente el, el presidente de Colombia o el gobierno de Colombia el que le está haciendo la guerra a, a Venezuela, según la Revolución Bolivariana, la cual resulta poco creíble porque vuelvo y digo, no hay pruebas, no hay nada, o sea, es algo que ellos... Es, es un tiro al viento, ya que la FAR y el LN tienen como objetivo principal la toma del poder, y de ahí lo estamos viendo. Hace cuatro meses salían públicamente, igual que representantes de las comunas, a rechazar la presencia del LN en territorio venezolano. Tanto el diputado Orlando Zambrano Lapo como el alcalde José María Romero Chema también se pronunciaron al respecto cuando estaban pasando esos acontecimientos que. Para la revolución no bolivariana es muy normal, pero para la comunidad internacional es algo que toca ponerle mucho, pero mucho cuidado. La situación para las FBL en estos momentos, al igual que para las FPLN, es cada vez más difícil. El LN ha invadido parte de su territorio, lo ha desplazado de sitios que controlaban como la Gabarra, entonces quieren sacarlos del paseo. Más sin embargo estos guerrilleros venezolanos responden, aquí vamos a estar con las botas puestas, porque la patria y la comuna nos pertenece, somos venezolanos, somos patriotas y oiga esta, este chisme tan bravo, y somos del Partido Socialista Unido de Venezuela, saquen ustedes sus propias conclusiones, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.